El último quiebro del concejal Ledesma de volver a encomendar la contratación de los trabajadores a una productora privada refuerza nuestra postura cuando votamos en contra en el pasado pleno a la encomienda de la gestión de la televisión pública a Hexa. Entendemos que no había suficiente información y que la Comisión de Control y Seguimiento o el Consejo de Administración de la empresa municipal no son garantías suficientes debido al, al historial de opacidad y escándalos que ha habido en TG7. Seguimos defendiendo una televisión de gestión pública y directa que ofrezca un servicio de calidad. A día de hoy, la independencia de los trabajadores sigue estando comprometida y a expensas de la Cristina García de turno. Un día Francisco Ledesma dice que el responsable va a ser Jorge Martínez y ahora parece que ha cambiado de opinión y puede ser Nicolás Sierra, el antiguo gerente. Este tipo de decisiones no pueden estar al albur ni del equipo de gobierno ni de una mayoría aritmética en el, en el pleno. Eh, para tener una televisión independiente necesitamos, primeramente, eh, hacer una depuración de responsabilidades de la anterior gestión, que se abran expedientes a los responsables, al concejal Fuentes y a la directora Cristina García, y después eh, afrontar una televisión pública con trabajadores integrados como empleados públicos, cuya estabilidad y condiciones laborales no esté condicionada por ningún representante político y, desde ahí, que esté gestionada por un órgano independiente formado por los propios profesionales y por expertos que velen por la independencia y calidad del servicio. Desde luego, TG7 no va a ser Antena 3 o tele5 pero no hace falta. Sí puede ser una televisión pública que informe a los vecinos de Granada de lo que acontece en su ciudad con total independencia.